Ay, tengo hambre. Oh, ¿qué es eso que veo por allá? Es una feria gastronómica. Mmm. Oh, allí veo a Venezuela y Colombia. Los iré a saludar. Hola Colombia. Hola, Parce. Hola Venezuela. Hola, chamo! ¿También están aquí en esta feria gastronómica? Sí, parce. Bueno, ¿me puedes dar una arepa, Venezuela? ¡De inmediato, chamo! ¡Ey! ¡La arepa colombiana! ¡No! ¡Chomo! ¡La arepa venezolana! ¡Colombiana! ¡Venezolana! ¡Colombiana! ¡Venezolana! ¡Toma! ¡Toy! toy, toy? mejor que me vaya de aquí? Bueno... ¡Ahí están Argentina y Uruguay! ¡Tanto tiempo que no los veo! ¡Hola Argentina! ¡Hola Che! ¡Hola Uruguay! ¡Che! ¡Ahí está Gana! ¿También están en esta feria gastronómica? ¡Claro Che! ¿Me podría servir un mate? De inmediato, pibe. Che, ¿de qué estás hablando? ¿El mate es argentino? No, el mate es uruguayo. ¿Es argentino? Uruguayo. ¿Argentino? Uruguayo. ¡Toma! Está bien, me voy de aquí mejor. Y. ¡Oh! Ahí están Perú y Chile. Ese Robamares. Los iré a saludar un poquito. Hola, Perú. Hola, Causa. Hola, Chile. Hola, buen Escúchenme, cada vez que pido algo, siempre ustedes pelean, por favor, traten de no hacerlo Ok, causa ¿Puedo ver tu menú? Muy bien, aquí tienes, toma Mmm, qué rico Lo pensaré, ahora veamos el de chile Muy bien, bueno, toma aquí tiene mi menú aquí Tienes, toma Mmm, sospechoso ¿Por qué se parece el de Perú? Así que me quieres copiar, de causa. No, weón. Todo este mío. Que no me digas que el pollo de es el tuyo. Vas a ver, ahorita te voy a. Ni modo. Si no puedes contra ellos, úneteles. ¡Chile, devuélveme mi mar! Fin.